Contorno En un rostro, mi rostro es cuadrado Chicas, como pueden ver Porque lo que es la zona de mi frente está bastante amplia Mi mentón también está amplio Y mis cachetitos Yo todo el tiempo estuve pensando Que mi rostro era, era redondo Pero pues sinceramente Los contornos solo los hacía en forma redonda Y no notaba un cambio drástico en mí. Pero no, mi rostro es cuadrado Chicas Porque Vean, si yo armo un cuadro en esta forma, mi rostro encaja perfecto. En cambio, si yo armo un círculo, no relleno las formas, las... Si yo formo un círculo... Si yo formo un círculo alrededor de mi cara, no alcanza a rellenar estas zonas de aquí. Entonces mi forma de saber con qué tipo de rostro tengo es hacer esto entonces ahí incluso puedes hacer en cuadritos de cartón las fórmulas y poner tu rostro y te ayuda bastante a conocer la forma de tu rostro porque a veces como les digo nos confundimos porque pensamos, ay es que estoy bastante cachetona pues ser redondo, no <ríe> a veces como a mí, duré años, años creyendo que mi rostro era redondo Hacía contornos para rostro redondo y jamás, jamás notaba una diferencia en mi rostro Ahora hago los contornos tipo de forma uh, cuadrado Pero siempre busco como algo que se adapte a mi rostro Sí me guío mucho por los tips y todos esos consejos de belleza Pero siempre trato como de probar lo que yo vea que me va a mi rostro y yo veo que si hago una rayita más aquí así o una rayita un poquito diferente y me hace ver un, bastante más perfilada, pues es que me ayuda a eso. Así que como les digo, ustedes siempre básense a las ideas, pero adaptenlas a ustedes porque no siempre lo que le funciona a una chica le va a funcionar a otra. Siempre hay que como buscar la idea que más se nos adapte a nosotros y que nos haga obvio resaltar esa belleza que ya tenemos chicas. Así que pues voy a empezar, yo lo que hago es esta brochita y lo aplico de esta manera, vean, siempre me ayudo con hacer esto porque ahí me marca automáticamente. De ahí ya paso al lado gordito de mi brocha y empiezo a difuminar hacia arriba sin moverme hacia los lados, ya solo difumino hacia arriba. De igual de esta manera. Ahora voy a pasar a esta zona de aquí porque obvio quiero que mi frente se disimule un poquito y de igual manera difumino hacia arriba, hacia mi cabello. Y ahora, como yo tengo, vea bastante papadita, pues también lo hago en esta zona. Lo marco aquí. Puedes hacer esto. Y ya ahí ves dónde te sobra, dónde te sobra piel y dónde necesitas marcar el contorno. Y lo hago aquí también. Vean, aquí lo hago un poco más arriba. Porque mi piochita, mi piochota, pues obviamente está un poco grandecita. Así que ahora difumino la zona de mi mentón, piocha, como me la conozcan. Y después acá también. Listo, vean la diferencia de mi rostro con el contorno Ahora voy a pasar a contornear mi nariz Mi nariz lo empiezo a hacer desde esta zona de aquí Doy un poco como de un ligero toque de sombra Y lo bajo hacia acá Hacia la punta de mi nariz Y de igual manera en la punta de mi nariz hago esto Pero voy a poner un poco de sombreado también aquí. Y ahora sí, difumino hacia arriba. A toquecitos, hacia arriba. Bien. Bien acá, a toquecitos, hacia arriba. Difumino a toquecitos, hacia arriba, a toquecitos. Bien difuminado chicos porque no queremos que quede esa zona toda marcada obviamente Queremos que quede obvio el contorno pero que no se vea, que se pierda con la base y con nuestra piel lo bien que queda el rostro cuando le hace sus detalles ahora ya solo voy a hacer mi baking en esta zona es de aquí Y nada más, acá ya solo aplico un poco con la misma esponja. En mi nariz también solamente aplico un poco porque mi nariz suene, suele resecarse bastante con el polvo. Así que... solo le aplico un poquito para sellar ese contorno y el maquillaje. manera en que yo retiro el polvo es a toquecitos, yo retiro mi maquillaje a toquecitos, simplemente hacia afuera, a toquecitos, hacia afuera, y al igual que el polvo hacia afuera, a toquecitos, no arrastren, solo háganlo así, a toquecitos, porque si arrastramos, vamos a hacer que se vea ese brochazo feo en la piel en cambio a toquecitos pues vamos a sellar el poro y pues vamos a retirar el exceso así que el poro necesario se va a quedar en nuestro poro y sacudimos el que no es necesario y vean vean qué padre acabado le da la piel Ok, ahora estamos el otro lado. Y listo chicas Listo, listo Nuestro maquillaje Ya solo le damos ese toquecito Con nuestro ruborcito Yo voy a escoger este de la marca De Ofra Que me encanta porque le da un tono bastante Yo voy a escoger este de la marca De Ofra que me encanta porque le da un toque Bastante natural a mi piel Y yo lo que hago es Sonrío Y aplico hacia afuera Ah, toquecitos igual hacia afuera igual que el, como retiramos el polvo translúcido. en mis manzanitas al igual de este lado listo listo vean que acabo tan natural le da mi piel aquí vamos se alcanza a notar mi ligera espinilla Ahora voy a aplicar un poquito de un poquito de iluminador, voy a aplicar este en esta zona que no tengo bastante textura. Al igual aquí lo aplico en esta zona, siempre cuido eso de aplicar el iluminador donde no tengo muchísima textura aquí aplico un poquito más para abrir un poquito más mi ojo aunque ya aplique mi sombra con brillo, aplico un poquito aquí también en mi nariz hacia arriba y en mi arco de cupido listo obvio, que en el bigote antes porque si no marcamos el bigote con el iluminador <risa> Pues bien, chicas, es una forma de aplicar el contorno y el polvo translúcido. Espero te haya servido, te funcione bastante este tipito. Y ya sabes, si te gustó el videito no olvides, por favor, compartirlo con la comadre que es glamorosa que tú crees que le interese. Darle mucho amor. Y te veo en el próximo video. Bye, gracias.